A ver, para nosotros eh, es importante eh, tener una buena imagen, obviamente, tener una buena participación, apoyar, ser buenos anfitriones. Y bueno, lo que nosotros queremos a través de esta entrevista es conocer algunas características de lo que se ha ido trabajando durante mucho tiempo. El 2014 recordábamos y decíamos, sí, Cochabamba va a ser escenario de los Juegos Suramericanos, Cochabamba 2018 nos parecía lejano. Para ello, había que presentar y tener ciertas características mmm, me refiero desde los mismos espacios eh, para los deportistas, para los, las disciplinas, los deportes que se vayan a presentar y, y contar con eh, las características, repito, y, y los requisitos que se, que se necesita para ser un buen anfitrión y, y además sede de estos Juegos sudamericanos, los más importantes en la región, obviamente. Y bueno, a partir de ello y se han realizado inspecciones y Bolivia está lista para recibir, Cochabamba está lista para recibir... A los Juegos Suramericanos Por ello hoy está con nosotros Vladimir Sánchez, director ejecutivo del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, FPIC Porque vamos a hablar de una de las entregas Que veíamos hace días nada más Más importantes, de los escenarios De la infraestructura y de algunos De los proyectos más importantes para este Evento Don Vladimir, qué gusto que nos acompañe Bienvenido y buenas noches Buenas noches Gabriela, muchas gracias por Por invitarnos ¿no? Y estamos prestos a, a informar del trabajo que se está haciendo. Yo lo que puedo decir con mucha certeza es que se ha trabajado muchísimo. Hoy se está viendo ya los resultados. Se ha trabajado en 42 escenarios donde se va a competir. Y 42 que son, son los escenarios, las áreas deportivas donde se va a entrenar. Estamos hablando de 84 lugares donde se va a competir y se va a entrenar. Yo le iba a decir que eran los mismos, ¿son diferentes? Son diferentes. Son diferentes, así son dicen diferentes. las reglas, son las disposiciones. Claro, son diferentes. Muy bien. Eh, Estábamos en condiciones cuando se venía la noticia, perdón que lo corte, pero por la inquietud, ¿no? cuando se, hace cuatro años se decía, vamos a hacer, ¿cuál era el escenario? A ver, eh, una de las características que, que tiene el... ...el gobierno del Estado Plurinacional... ...es planificar... Uh -huh. ¿no? ...se planifica... ...se toma una decisión... ...y esta ya se convierte en una política... ...del uh -huh. Estado... ...y dentro de las políticas... ...está precisamente el fomento del deporte... ...el deporte... ...es integración... ...el deporte es salud... ...el deporte es medicina... ...el deporte es muchas cosas... ...forja mucho el carácter... ¿no? ...desarrolla... Desarrollo aptitudes que normalmente, en forma cotidiana, no se las, no se las implementa. Uh -huh. Por eso es de que se ha definido. No hay buenos deportistas si no hay una buena alimentación. Por tanto, estas políticas de fomento al deporte están también articuladas a las políticas de seguridad y soberanía alimentaria que está desarrollando el gobierno del Estado plurinacional. Es en este contexto que se tomó, el presidente Evo la decisión, ...de que se realicen los onceavos Juegos Sudamericanos... ...en la ciudad de en, la, en el departamento de Cochabamba... solo en el departamento de Cochabamba... ...y se ha hecho un esfuerzo muy importante... ¿no? ...y esos esfuerzos los estamos cosechando hoy... ...como infraestructura... ...y estoy convencido que nuestros deportistas... ...se han preparado muy bien... ...hay muchos que están, diríamos, en un nivel competitivo muy alto y que nos va a sorprender con varias medallas de oro plata y bronce más de 600 deportistas bolivianos ¿no? sí. en 34 38 deportes que tienen eh, qué significa o sea qué ha significado tener una vía deportiva porque no no se tenían eh, esta infraestructura o si sí se la tenía no para no. nada eh, a ver, esto, esto se ha traído nosotros, hemos trabajado el FPS, hemos trabajado directamente con el, con, el Ministerio, con el Ministerio de Deporte, hemos estado supervisando estas tareas de una parte, diríamos, de la Villa Deportiva. Uh -huh. La Villa Deportiva en este momento es el corazón de estos juegos. ¿Y por qué es el corazón? Porque los deportistas que están llegando se están alojando en las viviendas para deportistas y se van a alojar más de 4,000 de de deportistas. ¿no? Uh -huh. eh, la villa, o sea, este componente de la vivienda deportiva está compuesto por 14 bloques de 12, de 12 pisos. Estamos hablando de 672 departamentos. ¿Puede permitir para mostrarle? Sé que, que tenemos apoyo, sin embargo, la ubicación para que usted me vaya señalando. Sí. Cochabamba está así. Estamos, esto es lo que es? ¿no? estamos en la tambor tamborada. Estos son los 14, 14 bloques que Muy están, bien. ¿no es cierto? Que van a albergar ahí? a 4.000 uh -huh. deportistas. Ahí estamos. Sí. Uh -huh. Y eh, Luego, los otros escenarios. Uh -huh. Sí. Luego... Tenemos la otra parte, que es directamente relacionada con, de, con el área de deporte. Uh -huh. Acá tenemos, ¿no es cierto?, con el, el bloque más grande, el velódromo. El velódromo es un velódromo de, tiene? Uh -huh. de ciclismo. Uh -huh. eh, tiene todas las condiciones técnicas. Para poder construir se han, traído, se han traído expertos expertos internacionales, han estado trabajando mexicanos. Tiene 250, 250 metros de radio uh -huh. y pueden desarrollar velocidades hasta de 85 kilómetros por hora. Este velódromo cuenta también con mil butacas, o sea, uno puede ir cómodamente sentado y ver, ver, este, ver el espectáculo. Además cuentan con los camarinos necesarios, cuenta con los, lo, con los depósitos para que los ciclistas puedan dejar sus uh -huh. bicicletas, las herramientas, lo que necesitan. Tiene una sala, una sala de doping ¿no? para poder controlar a los, a los deportistas. Además, porque las exigencias de la Federación Mundial de Ciclismo es de que exista una entrada para una ambulancia, en caso de algún accidente. Se También necesita. Se cuenta, ah. se, cuenta, se cuenta con eso. Y podríamos decir de que este velódromo de ciclismo es uno de los mejores que hay en Latinoamérica. Y no exagero. No exagero. Hemos tenido visitas, visitas de... Algunos dirigentes uh -huh. de la Federación de, Psic de, de Ciclismo, de esta, de esta disciplina. Algunos representantes de campeones mundiales y recordistas. Para ver la construcción y en qué, y qué características tiene el velódromo. Y por supuesto han tenido que medir la altura, clima, eh, aire, etc. Y nos han manifestado de que van a venir y que van a estar... ¿no? Viendo estas competencias y a la vez, muchos de ellos van a venir a Cochabamba para poder batir o intentar batir récords. Qué Creemos que él. el velódromo de Cochabamba uh -huh. puede ser un escenario donde se batan muchos récords en velódromo. El otro, el otro componente importante que tenemos es, es el hotel. Está, el está hotel, muy cerca el velódromo, sí, ¿no? uh -huh. está muy cerca. Al velódromo uh -huh. y tiene una capacidad para unas 450 personas. Estamos hablando de unas 250, 250 habitaciones y se ha distribuido de tal forma que una parte puede pueden ser ocupados por personas de discapacidad. En general está pensado, diríamos todo. ...toda la Villa Olímpica... ...y los escenarios que se han construido... Uh -huh. ...con esa mirada... ...pero este hotel... ...no es un hotel clásico... ...y eso es importante relevar... ...¿por qué no es un hotel... ...un hotel clásico?... ...porque este hotel... ...está diseñado... ...para... ...una Villa Deportiva... ...para un centro deportivo... ¿Mm? ...además de tener las comodidades de un hotel... ...que conocemos... ...que todos conocemos... Es exclusivamente para deportes... ...exacto... ...¿por qué?... Porque tiene un gimnasio que tiene todos los aparatos. ¿no? Para toda, o sea, para, un, para todas las disciplinas. Uh -huh. Tiene, tiene una, una piscina semicongelada. O sea, semicongelada. muy fría. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los deportistas, ahora de... ¿Qué hacen? Una vez que compiten, para relajarse, entran a estas piscinas. Tienen una tenemos sauna. Mm, tiene un comedor, por supuesto, y en el caso de que vaya una delegación y quiera preparar sus propios alimentos, para sus deportistas... Tiene las puedes, condiciones. Tiene todas Mira, las condiciones. Aparte del de velódromo, el hotel con estas características, el polideportivo también eh, tiene... Sí, el polideportivo está, tiene dos módulos. Ah, uh -huh. El módulo más grande es para, para que se pueda para que puedan practicar deportes uh -huh. como futsal, básquet, voleibol y el otra, la otra parte está pensada para lo que podríamos llamar deportes de salón, ping pong, billar, ajedrez ¿no? en esta diríamos en, en estas competencias del onceavo campeonato sudamericano se va a utilizar como un comedor, ¿no? porque ya hay, ya, ya hay otros centros donde se va a competir en esto. Uh -huh. En este comedor, los 4.000 comensales, los 4.000 deportistas que están viniendo a competir, va a alimentarse acá. Por eres? tanto, uh -huh. decía ¿no? que esto por el, la Villa Deportiva Sudamericana se, se ha convertido en el corazón... De toda la competencia, porque aquí están todos los atletas. Eso le iba a decir. Ahí duermen. Tienen los hay, comedores. Tienen la, com tiene la comida, la comida especial que necesitan los, los Van a deportistas. Van entrenar, los espacios para la competencia. ¿Cuánto de inversión para este para este, este tipo de, de, de infraestructura? Obviamente, decía, las mejores eh, profesionales han estado, le han hecho la supervisión. Porque esto se queda para los deportistas. Sí, a ver... La vivienda de los deportistas uh -huh. estaba, está pensado, y así se trabaja en todos los países, en eventos deportivos, que una vez que concluya estas, se van a transformar, y el Estado, el presidente Evo, uh -huh. este trabajo lo ha hecho el, el Ministerio de, de Obras Públicas con la Agencia de Viviendas. Para que pasen a ser viviendas, sí. más adelante. Uh -huh. Son viviendas sociales, uh -huh. y una vez que concluya, que concluya, el, que concluya el campeonato, entonces van a dar a las personas que cumplan con los requisitos para, para poder acceder a este tipo de viviendas y, y pagar, porque los precios de las viviendas sociales son uh -huh. mucho más bajos. Tiene una inversión de 250 millones de bolivianos. El otro bloque, que está conformado por el velódromo, hotel polideportivo y la pista atlética, es una inversión de 128 millones de bolivianos. Ahora, otro, no te, había, no te expliqué, de que la pista atlética uh -huh. es una pista de, de tartán que tiene todas las condiciones para que se pueda ir a competir. La que no tenemos record. aquí desde hace tiempo. Le Estamos hablando, por ejemplo, de que acá uh -huh. ¿no? se, puede, se puede correr 100 metros, 200, 400, 800, 1500, salco, salto largo triple salto, se puede también, se, ¿no? se, se puede salto alto y cuenta con graderías para, para, mil, para mil personas. Tiene una sala, una sala VIP y un área muy cómoda para los, para los periodistas y para la televisión. Esto está pensado una vez que termine. ¿No? O sea, la villa deportiva está pensada que va a ser, se va a transformar en un centro de alto rendimiento. Lo va a manejar directamente, directamente el Ministerio de Deportes. ¿Por qué? ¿Por qué se va a convertir? Porque tiene todas las condiciones. Obviamente. Tiene un hotel uh -huh. donde se pueden alojar cómodamente. No necesitan salir, se tienen alimentar. Tiene un gimnasio. Pueden venir, por ejemplo, la selección boliviana quiere tener un centro de alto rendimiento, puede venir tranquilamente a trabajar, porque la pista atlética también cuenta con, un, con una cancha de fútbol reglamentaria, con pasto natural y también tiene riego por aspersión. Yo quiero agradecerle por habernos acompañado, la verdad era importante conocer y los detalles, lo vamos a ver en, en, en unos días más, esto lleno de deportistas en ejecución, y sí, era importante, le decía don David, conocer las características. Siempre bienvenido a Villala, ha sido un gusto que nos pueda explicar así con detalle la inversión, y bueno, lo que necesitamos ahora es aprovechar, porque estos escenarios se quedan para nosotros. ¿no? Bien, muchas gracias Gabriela por la, por la invitación, a Villala también. Y estamos a sus órdenes. Siempre bienvenido, siempre, Bien, siempre que guste. Vamos a nuestra primera pausa y ya retornamos con más.